chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de roxy Hoy les quiero traer esta bella propuesta, miren qué hermoso, este hermoso arete Margarita, miren qué bello, elaborado en Rivoli, en Rivoli 14, mozasilla 11, Mostracilla 15, miren qué belleza. ¿Ven? Eh, este arete va dedicado a todas esas chicas que me escribieron con el video anterior de, de la arete Eiva que no tenían las délicas y me pidieron que por favor hiciera un video haciendo la misma técnica pero en mozasilla de la número 11 bueno y aquí le traigo este hermoso video a petición de todas ustedes bueno chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras al canal. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. Gracias por su apoyo siempre y por siempre estar ahí. Eh, no olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden seguirme en todas las redes como el Rincón de Rosy. También no se olviden de compartir nuestros videos con todo el que le interese ver el aprender aprender cosas nuevas y ver nuestros vídeos ya saben compartan suscríbanse a nuestro canal para que el canal siga creciendo de verdad muchas gracias a todas bueno chicas para elaborar este hermoso arete es muy fácil y los pasos todos son repetidos es igual la mismo lo mismo paso del arete eva los materiales que vamos a necesitar van a ser un enganche laminado para arete. Cristales del número 4. Un rivoli 14. Aquí tenemos dos florecitas de tela. Miren, estas florecitas vienen con unos capos. Tenemos sillas de la número 11 y tenemos las sillas de la número 15. Me están en su envase, siempre he dicho que me gusta ya utilizarla y sacarla al final porque son muy pequeñitas y se pueden perder. ¿Ven? La número 15. Tenemos las pinzas, tijera, una aguja de la número 10 hilo recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y con el hilo que usted se sienta más cómoda yo trabajo con este hilo para que ustedes puedan ver por dónde pasa el hilo y así se mantenga y así mantengan la secuencia bien chicas eh, para elaborar este arete yo voy a hacer los prim el primer y el segundo y el segundo paso y esto lo vamos a adelantar porque es es igual que la de Eva, o sea encerrar el, el capuchón en mozasilla número 11 son los mismos pasos entonces yo voy a hacer el primer paso y el segundo y después de ahí le voy a explicar cómo se pone la mozasilla 15 y todo para que el vídeo no se haga tan extenso porque si vienen siendo los mismos pasos bien entonces para eso vamos a necesitar 36 mozasillas perdón 32 mozasillas para elaborar el arete margarita y encerrarlo en un cabuchón número 14 con mozasillas de la número 11 vamos a necesitar 32 mozasillas de la número 11 la pueden ver 32 esto lo vamos a llevar hasta abajo igual de la misma forma no lo vamos a repasar porque vamos después a trabajarlo con la mozasilla de la número 15 y no queremos que nuestro nuestra aguja no nos deje pasar entonces vamos a hacerlo despacio otra vez recuerden trabajen despacio recuerden trabajar con los materiales y los colores de su preferencia Y este video es a petición, miren aquí, de las chicas que me dicen que no tenían la délica, que cómo se pueden hacer, cómo se puede elaborar con mozasilla. Entonces miren, yo me voy a pasar a cualquiera de las mozasilla, de la número 11. Así. Voy a tomar una 11, dejando esta de por medio y pasando en esta esto lo vamos a hacer todo por completo estos pasos se repiten así de esta forma en el mismo paso que el arete va ahora yo voy a adelantar hasta aquí para hacer el segundo paso recuerden chicas suscríbanse a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación para que YouTube no, le notifique cuando hagamos video nuevo. También recuerden compartir nuestros videos. Para nosotros es muy importante su que compartan nuestros videos. Y también la suscripción de todos ustedes. Entonces yo voy a adelantar. Miren chicas. Yo adelanté un buen poco. Voy a cortar mi exceso de hilo. Lo voy a cortar y ahora vamos a seguir rellenando vamos a utilizar las mozas de la número 11 estamos parada y vamos a seguir rellenando ¿Verdad? recuerden de no apretar porque eso lo va a hacer va lo va a hacer las mozas de la número 15 y a esto le vamos a dar 5 vueltas en mozasilla. Recuerden que si gustan, pueden ponerle mozasilla de otro color. Por ejemplo, miren, a este yo le puse mozasillas de la transparente, de la Clial. Eh, son unas doradas transparentes, miren, color Clial. Pero son, son doradas. O sea, miren aquí donde está. Pueden ver. Entonces vamos a seguir dándole vuelta, todos esos pasos se repiten, es igual, igual que el arete que hicimos anteriormente, que en la cajita de descripción le voy a dejar el link por si también gustan de verlo, también lo pueden ver. Bueno yo voy a adelantar para que este video no salga tan extenso bien miren esta es nuestra segunda vuelta miren cómo va aquí pongo mi riboli lo pueden ver o lo pongo de este lado pero ponerlo de este lado así ahora yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para este lado y voy a dar la primera vuelta de moza Silla 15 para que no se me haga tan difícil ahorita colocarla ya que él comienza a cerrar Simplemente aquí es para adornar, poner ese adorno de la mostacilla 15. Así, vamos a sacarla. Y recuerden lo que le dije al principio. Yo lo que voy a hacer es adelantar por completo el video porque este video está hecho ya en Délica y son los mismos pasos. Todo se repite. Aquí lo que yo voy a hacer es poner las 15 para que no se me haga tan difícil ahorita porque recuerden que hay que levantar un poco las mozas sillas y aquí lo que vamos simplemente a colocar las 15 para darle un toquecito miren, ¿ven? estamos colocando las 15, ese es mi exceso de hilo que lo vamos a, a quemar ahorita con el encendedor pero lo vamos a dejar tranquilo ahí miren. yo voy a adelantar, vamos a adelantar Seguimos poniendo las 15 para luego sal, salir para este lado y seguir trabajando con las mozasillas número 11. Miren, aquí yo estoy terminando casi de colocar mis últimas mi últimas mozasillas de la número 15. Aquí miren. Okay. Terminando de colocar mi última mozasilla 15. Sí, no voy a apretar tampoco de esta forma doy un toquecito y lo que voy a hacer es me voy voy a entrar por las mozacilla de la número 11, miren me voy a dirigir hacia la parte de atrás y salgo en la 11 y aquí en la 11 vamos a seguir dando vueltas recuerden que aquí solamente hemos dado dos vueltas y para cerrar el rígore completo necesitamos cinco vueltas entonces aquí vamos a, a recoger esto Aquí si gustan pueden ponerle estas mozaschitas. Yo voy a adelantar un poco, porque ustedes saben lo que hay que hacer aquí. Miren, seguir dándole vuelta hasta que su frigol y todo esté cerrado por completo. Yo voy a poner todas las mozaschitas que me hacen falta. Voy a usar estas, voy a usar esta. Si ustedes gustan pueden trabajar, seguir trabajando con estas. Recuerden lo que les dije al principio. Trabajen con los materiales que ustedes les gusten, con los materiales que se sientan más cómoda Bien. y seguir trabajando, seguir dándole vuelta y completar las cinco vueltas que tenemos que hacer. Entonces, yo voy a adelantar, vamos a adelantarlo. No vemos cuando ya yo tenga las dos cuerdas que me faltan para entonces continuar con la mucilla del número del número 15. Ahora, ya que nuestra vuelta está concluida, vamos a empezar a trabajar con las número 15. ¿verdad? Vamos a trabajar con las 15 nuevamente. Esta la vamos a poner para acá. Vamos a trabajar con las 15. Esta vez, solamente les voy a enseñar el inicio y aquí vamos a dar dos vueltas. Recuerden, todo depende de ustedes. Si quieren terminar de cerrarlo por completo, para que el y se proteja de que no se raye y se mantenga dentro del dentro de el, el aro que se le hace en mozasilla 11. Siempre le he dicho, todo depende de ustedes hasta dónde quieran llevarlo. De mi parte, a mí me gusta cerrarlo por completo porque así mi riboli se mantiene, eh, se mantiene de que no se raye ni que se pele con el tiempo. Así que yo voy a adelantar para que ustedes puedan verlo lo que vamos a hacer ahora poniéndole las flores recuerden que todos esos pasos se repiten y aquí vamos a hacer por lo menos dos dos o tres vueltas ¿sí? entonces yo lo voy a adelantar para que ustedes puedan ver miren este ya está adelantado miren está cerrado y aquí tiene dos vueltas aquí lo he dejado hasta aquí con dos vueltas de la número con dos vueltas de la número 15 para que el video no se le haga muy extenso, ¿verdad? Entonces aquí. Yo voy a colocarme. Miren, aquí yo voy a subir a cualquiera de las sillas de la número 11. Perdón. Cualquiera de la mozasilla 11. Nos vamos a quedar, miren aquí. Ven ahí. pueden quedarse donde gusten. Y vamos a tomar dos mozasillas 11. Vamos a tomar miren, vamos a tomar la flor y vamos a tomar dos mozasillas de la número 11, otra vez vamos a prestar un poco de atención aquí, de este lado de la mozasilla, ve donde sale mi hilo de este lado, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir del lado contrario de donde sale el hilo para entrar a la mozasilla así de esta forma y así repasarlo ¿verdad? lo se un poquito ahí, por eso un pequeño nudito, así repaso la mozacilla, recuerden repasarla, entrar otra vez y pasar por la mozasilla y reforzarlo ahora para que quede reforzado me entro otra vez en la mozasilla así de esta forma sin presionar mucho para que no se vaya a romper la mozacilla y tengamos que hacerle fuerza con la pinza así de esta forma ¿Okay? entonces voy a recorrer esa musasilla que está debajo y me voy a colocar en otra que le quede al lado así y vamos a hacer el mismo procedimiento tomando dos musasillas primeramente entrando el cap donde está la donde está la flor mira, y del lado y del lado contrario donde está la donde sale el hilo entro y lo repaso así acomodando esto tienen que repasarlo varias veces para que le den un reforzamiento y su cap se mantenga con su flor ¿Verdad? yo simplemente le estoy haciendo la demostración aquí. vamos a pasarlo a la mozacilla así de esta forma y vamos a pasarnos a esta mozacilla que está aquí ahora ya que estamos en esta mozacilla que está ahí vamos a trabajar con los cristales de esta forma, vamos a tomar una silla de la número 11, un cristal y una mozacilla 11. Y vamos a hacer esto, miren. Entrando por el cristal, sin entrar la silla pasamos a la mozacilla que salimos anteriormente. Vamos a hacer lo mismo, Así. Esto es como para darle un toquecito de, de, de, de adorno para que se vea bonito. Otra vez tomamos una musasilla, un cristal y una musasilla. ¿Ven? Pasamos así. Y esta vez pasamos por esa musasilla. Recuerden engancharse en las musasillas. Que eso le va a servir de apoyo para los cristales. Entonces aquí vamos a tomar otra mozacilla, un cristal y otra mozacilla, así, nos enganchamos en las mozacillas, así de esta forma, ¿Okay? así, y esto lo vamos a rellenar, rellenando y esto lo vamos rellenando a su gusto, ¿verdad? Al gusto de ustedes, donde quiere, donde quieran que estén los cristales, decorando esa parte. Chicas, miren, seguimos colocando de este lado, yo me pasé para este lado ahora. Seguimos trabajando con las 11 cristal, 11 y cristal. Entonces, recuerden lo que le dije, miren, entramos por el cristal sin entrar a la silla, nos enganchamos del lado contrario. Mira. Si nuestro hilo sale de ahí, nos enganchamos de aquí de la silla para que nuestras sillas se enganchen de las otras y las mozasillas sean nuestros enganche o soporte. Recuerden trabajar esto despacio, mira. trabajarlo a su gusto, ¿verdad? Mira. Y yo me voy a dirigir hacia la parte de atrás por aquí aquí atrás miren a mí me falta todavía rellenar toda esta parte recuerden que les he comentado que me gusta rellenarla para que el riboli no se maltrate aquí yo voy a hacer un pequeño rematito para asegurar esas musasillas que hemos puesto con los cristales alamos y ahora yo voy a recorrer, miren. Vamos a poner esto aquí. Miren cómo queda esto. ¿eh? cómo queda así. Ustedes lo acomodan con sus manos. Y si quieren ponerle más cristales, le pueden poner más cristales. Yo voy a recorrer toda esta musasilla y me voy a colocar aquí. Miren. Esto es un, un rejuego para que ustedes vean dónde tienen que colocar el enganche Nos vamos a subir y vamos a colocar aquí arriba vamos a recorrer las mozasillas recuerden trabajen recorriendo su mozasilla con delicadeza así entrando por una para que su hilo no se le vea así hasta llegar a donde tenemos que llegar al romper Así, para que el hilo no se vea estamos casi llegando y le vamos a dar vuelta así, nos faltaría ok, no, vamos a colocarlo en esta, yo espero que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo miren nos faltaría una y nos vamos a colocar en la que está ahí debajo. Así. ¿Ven? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el hilo? Miren. Lo vamos a devolver porque nos pasamos. ¿Ven? ¿Dónde sale la moza Entonces aquí vamos a tomar seis mozasillas de la número 11. 6. y vamos a hacer esto miren, el hilo sale de este lado lo vamos a hacer, vamos a dar una vueltita en forma de una U miren. vamos a hacer una orejita de conejo y aquí vamos a subir y esto lo vamos a repasar, verdad? Vamos a repasar por lo menos cuatro veces o cinco o todas las que ustedes puedan para que eso se mantenga firme y dure mucho con el tiempo. Así, de esta forma. Bien, vamos a repasarlo y aquí lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? De esta forma. Ahora yo voy a tomar mi pinza, voy a abrir mi, mi enganche despacio, coloco mi enganche, lo cierro, listo, voilà, miren qué bello queda. Aquí lo que yo voy a hacer es hacer un pequeño remate, voy a bajar hacia esta moza que está aquí debajo. Y voy a hacer un pequeño remate. Miren. Y voy a continuar. Vamos a ver si el hilo me deja. Para yo seguir. Para seguir rellenando. Con la musacilla número 15. Pero no. El hilo está muy corto. Y lo voy a hacer. Voy a hacer un pequeño remate aquí. Bueno chicas. Yo espero que este video les guste. Y a las chicas que me han escrito. Por ti. En mi Instagram pidiéndome que le hiciera este video con mozasilla de la número 11. Yo espero que sea de su agrado. Recuerden que todos los pasos son repetidos. Todos los pasos que hicimos en el arete Eva en este paso también se repiten. Miren qué belleza. Si ustedes gustan lo pueden trabajar en otro color. Si gustan lo pueden trabajar en mozasilla del mismo color de las flores. Eh, no tiene que ser necesariamente dorada, de verdad miren quedan muy lindos, no pesan absolutamente para nada y son muy prácticos, de verdad que sí, ya saben chicas, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestros videos, recuerden, sus, recuerden seguirme en todas las redes como el Rincón de Rosy, y a las nuevas suscriptoras, bienvenidas sean, y a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Espero que este video, estos sus de Margarita, le ayuden a muchas que me han escrito. Recuerden que esos videos todo, eh, lo hacemos con mucho amor para ustedes. Y nos vemos pronto, hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en otra ocasión.